Buenos días chicos y bienvenidos a un vídeo más Para que no lo sepáis soy Nicolás y desde 2020 estoy viviendo en Robaniemi Este vídeo es un poco más personal, más o menos Porque es un story time del día que me perdí solo en el bosque. Así que bueno, preparaos palomitas porque esta historia es un poquito larga y un poco graciosa y a la vez también un poco terrorífica así que prepararos. Pero antes quiero pediros que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita de notificaciones porque eh, durante eh, septiembre y octubre voy a estar subiendo un montón de vídeos así otoñales y todo y un montón de vlogs así que yo, si fuese vosotros, me suscribiría. Porque, bueno, pues se vienen cositas. Y más ahora que nos estamos mudando. Y, bueno, pues creo que puede ser interesante. Bueno, pues esto que os voy a contar es... Pasó en 2021, o sea, hace un año más o menos. A mediados de octubre. Yo creo que era la... Tercera... Vamos a empezar por la primera semana de octubre, creo que era. Era la primera semana de octubre. Y veréis, aquí en Finlandia, en el colegio, tenemos gimnasia. Y sobre esas fechas, sobre el 1 sobre octubre, pues hacemos un tema que es eh, orientación. O sea, tú te vas al bosque y tienes que llegar a ciertos puntos y cheque chequearlos para tener la prueba de que has llegado a los puntos. En España habíamos hecho esto, pero claro, en un parquecito pequeño, da como muchísimo, dos kilómetros de, a la redonda, pero es que aquí en Finlandia pues es un bosque entero, que ya sabéis que los bosques en Finlandia son uh, eh, super extensos, así que pues era un poco peligroso, en mi, en mi opinión. Pero bueno, en la primera clase que hicimos este tema, era un miércoles a primera hora, o sea, sobre las ocho y media, nueve, por ahí. Y bueno, pues estaba lloviendo muchísimo a cántaros. Así que el profe dijo que ese día no íbamos a salir, pero que íbamos a estar en la clase pues investigando cómo eran los mapas y aprender a usar los mapas. Entonces buscamos en el móvil eh, símbolos de orientación en el mapa, y pues nos aparecieron así eh, todos los símbolos y teníamos que ir aprendiéndonos un poco Pues para que a la hora de irnos al bosque pues supiésemos orientarnos Entonces eso fue lo que hicimos ese día, después eh, jugamos a un kahoot y ya está, no hicimos más La siguiente clase de esto fue un viernes, eh, ese, los viernes teníamos dos horas seguidas Así que, eh, y eran las dos últimas horas del día entonces, pues estuvimos las dos horas fuera. Y ese fue el primer día que hicimos orientación. Bien, pues eh, ese día... <coughs> ese día lo que hicimos eh, fue ir por grupos. Porque como estábamos empezando y eso, pues era obligatorio ir con un grupo. Entonces yo me busqué mi grupo y nos fuimos. Hace todo muy bien. Fuimos buscando todos los puntos y todo eso con el mapa Y la verdad es que no nos pasó de nada Así que llegamos un pelín temprano Así que nos dieron otro mapa Y fuimos otra vez a buscar los puntos de ese mapa distinto Porque pues hay un montón de puntos en el bosque que hay que ir buscando Los puntos son como si fuesen unas cajas, unos cubos eh, Que tienen así como una marca naranja o sea, la mitad del cubo es naranja y la otra mitad blanco. Entonces los cuelgan en los árboles. Y a veces los esconden así un poquito para que tengamos que buscarlos y eso. Pero bueno, así normalmente son. Son así como naranjitas y blancos. Y lo que teníamos que hacer para chequear, que sí que habíamos estado ahí para confirmarlo, era tomarnos una foto. Entonces nos llevábamos el móvil y nos sacábamos una foto cada vez que llegábamos a un punto. En total creo que hicimos unos 8 puntos, o sea, nada mal. Y en dos horas, pues, mejor, ¿no? O sea, en poco tiempo, un montón de puntos. Así que, bien. Después, el, si, la, siguiente, el, la siguiente hora de gimnasio, pues, otra vez era el miércoles a primera hora. Y ese día ya el profe sí que nos dejó ir solos. Entonces yo fui solo, ¿vale? Eh, entonces fui al... me dio el mapa el profe. Y... Eh, pues, no me perdí en ese día. Todo salió muy bien, eh, los miércoles solo teníamos una hora, así que no me dio tiempo a coger todos los puntos del mapa, solo tres. Y pues ya está, volvimos y ya está, ha salido todo genial. Lo malo llegó el viernes, las dos últimas horas, que además eh, ese viernes era el último día de clases antes de las vacaciones de otoño porque la semana siguiente teníamos vacaciones que en Finlandia siempre tenemos dos semanas una, una, perdona, una semana de vacaciones en otoño y normalmente es la última semana de octubre que además en esa semana siempre suelen caer las primeras nieves de la temporada y bueno, pues <coughs> esas eran las dos últimas horas antes de las vacaciones entonces pues todo el mundo quería llegar antes para poder irse antes pero no fue sin mi caso. Yo otra vez me fui solo y esta vez teníamos dos horas. Entonces tenía que. tenía un montón de más puntos. Y había uno que me parece que estaba como a 7 kilómetros del colegio. O sea, me tenía que ir súper lejos. Entonces dije: Bueno, pues primero voy a coger los puntos así más cercanos que están aquí al lado. Y ya si me sobra tiempo, pues me voy al de 7 kilómetros. Entonces me fui bien, cogí todos los puntos Y quedaban me parece que 45 minutos, media hora por ahí Para que acabara la clase El profe nos dijo que teníamos que estar ahí 10 de vuelta en el colegio O sea, serían a lo mejor menos 20, menos 25, por ahí Por esa hora sería las 2 menos 25, digo Entonces dije, si voy rápido, sí que me da tiempo Así que voy a ir, pero lo malo es que en el mapa pues no lo ponía muy claro. Los demás puntos estaban súper cerca del camino porque en el bosque hay pues caminitos y luego las cajas están un poquito apartadas del camino para que no los cojas así fácilmente. Pero lo malo es que en ese bosque casi que no había caminitos del bosque que estaban 7 kilómetros. Y entonces tenía que ir por el bosque, o sea, súper perdido. Entonces fui Cuando se acabó el camino me centré, me centré en el bosque Perdí el camino completamente Y yo ahí dije Uy, esto puede ser un poco peligroso Pero bueno, ya que estoy voy a coger Voy a echarme la foto con el Con el, con la caja Voy a buscarla Y ya está O voy a poner, a ver Imaginaos, este es el camino Esto es un pantano Entonces el bandano estaba aquí, el camino estaba aquí, y donde está ahora mi cabeza es una montaña, una montañita, una colina, no muy alta. Y bueno, imaginaos que estos son dos kilómetros, o sea, de entre aquí, aquí y aquí, son dos kilómetros. Pues bueno, yo iba por el caminito, el, el, la caja estaba más o menos por esta zona. O sea, en la zona de mi ojo estaría... <risas> Madre mía, qué ejemplo se estoy poniendo. Entonces yo venía por aquí, entonces aquí ya me empecé a desviar. Pero está como... La montaña estaba como así y luego la montaña. Entonces cuando yo ya estaba en la parte así como más aquí, pues ya no veía nada el camino. Estaba completamente desorientado. O sea, si perdía el mapa o si me perdía... Me moría, vaya. Vale. Entonces fui... me Fui... En, lo encontré, me costó bastante encontrarlo porque estaba como un poquito arriba y estaba así escondido entre los árboles y era un árbol que estaba en una roca entonces me eché la foto y después vi en el mapa que había un caminito así, un poquito desmarcado, pero que era un caminito que yo podía ir entonces fui esto era ya, que eran las 2, ya, o sea, me quedaban 10 minutos entonces yo iba corriendo eh, corrí y llega un pantano. Y yo dije, bueno, según el mapa el pantano no es muy largo. O sea, si cruzo el pantano, el camino llega. Los pantanos son muy peligrosos. Nunca, por favor, nunca os metáis en un pantano. Los pantanos son un lago que encima hay plantas. Más o menos. Para que os hagáis una idea, para que os lo imaginéis. No es exactamente así, pero así de peligroso es. Son como arenas movilizas. Me metí en el pantano eh, Iba con el agua Por, por el agua con las con... Tenía el agua por las rodillas Y yo dije Bueno, a lo mejor no ha sido muy buena idea Meterme en el pantano Voy a ir por... Voy a rodear el pantano Y ya está Ay, lo... Rodeé el pantano Pero dentro del pantano O sea, imaginaos Porque tengo tantas cosas en la mesa este es el pantano, ¿no? Este metro es el pantano. El camino llega por aquí. Entonces yo estaba en este punto más o menos. Ya me había metido un poquito. Y el camino seguía por aquí hasta el colegio. Yo, yo dije, bueno, voy a ir por aquí. Y llego al camino. Bueno. Al principio lo que yo quería hacer era cruzar el pantano así. Pero no. Era imposible. Entonces fui por aquí, fui por aquí. Al llegar por aquí ya dije... Oye, tengo el agua por las rodillas, me voy a hundir aquí. Entonces eh, ya veía que yo me estaba quedando atrapada, eh, atrapado. En ese momento yo me asusté demasiado, entonces dije, a ver, cálmate, no pasa nada. Yo estaba allí casi llorando del miedo que tenía. Entonces eh, me subí a un árbol, porque los árboles pues se supone que aguantan, ¿no? O sea que eso impedía que te hundes. Entonces hice muy bien en subirme a un árbol, en mi opinión. Porque ya ahí sí que me pude caer el mar y todo eso. Y ya pues había como un puentecito así como de árboles caídos hasta tierra firme. Entonces llegué allí y fui otra vez al caminito por donde había ido al pantano. Y dije, bueno, eran ya y diez. O sea, ya estaba llegando tardísimo. Y yo tenía el móvil en silencio, porque claro, yo tenía el móvil. Pero en ese momento no pensé en mirarlo... Porque se supone que eso lo tienes que hacer tú solo. No puedes mirar el Google Maps. Entonces mirar el móvil sería como hacer trampa. Entonces yo, ahí no se me ocurrió mirarlo. ¿Lo debería de haber mirado? Sí, no lo pensé. Simplemente eso. Y mis compañeros ya me estaban escribiendo mensajes y todo. Y bueno, mmm, llegó un momento que ya no me enviaron más mensajes. Y ahora os digo, os digo por qué, porque también es otra razón. Y bueno, yo pues entonces seguí por el camino... Y gracias a Dios Que ese camino conectaba con el camino con, Por el que había llegado al de la caja ¿Recordáis este camino? Bueno, pues eh, con ese camino conectaba ese O sea, menos mal que llegué allí Porque de ahí ya pude correr hasta el colegio y todo eso O sea, si no hubiese conectado Es que yo seguiría allí mm, Así de fácil Yo seguiría allí Así que pues nada Ese es el story time Pero todavía no acaba allí Cuando llego el profe me dice, oye, ¿tú no te habías ido a casa? Y yo, no. Y me dice, sí, que te hemos visto por la ventana, que has llamado a la puerta y te has ido. Que hemos, que hemos llamado a tu padre y dice que no has llegado todavía. Pero estábamos, era como un poco raro porque ellos decían que me habían visto, o sea, habrían visto a otra persona, que no era yo, que estaba en la ventana porque esto, ellos se habían quedado, cuando ya los niños volvían de hacer el camino, pues se quedaban en, como en una terracita, más o menos calle mmm, en el gimnasio así esperando a que llegue la hora para poder irnos, el colegio acaba a y 20 era, la hora que teníamos que llegar al colegio era y 10, yo llegué a y 25 entonces ahí estaba el profe que mmm, me dijo eh, eso que me habían visto a alguien en la ventana de la, en la, en la ventana de la puerta a la terracita esa pues hay una ventanita entonces me dicen que me habían visto llamar allí y después me había ido a casa. No. Eh, después le expliqué que no, que yo estaba en el bosque todavía. Entonces me dejó pasar y me dio de premio un regaliz. Llegué a casa. Con, o sea, estaba yo empapado porque también había empezado a llover un poquito. Y bueno, me parece, ahora que me acuerdo, tengo una foto... La foto que me hice con el, con el cubo ese, la tengo, os lo voy a poner por aquí, la tengo. Entonces llegué a casa, me puse el pijama, puse toda la ropa a lavar, mi madre estaba trabajando, solo estaban mis hermanas y mi padre. Entonces pues le expliqué todo eso. Y ya cuando llegó mi madre de trabajar le puso un mensaje en la aplicación que tenemos aquí del colegio Al profesor de gimnasia explicando lo que había pasado Y bueno, pues ya él entendió todo eso Y ese es el día, yo creo que más miedo, que yo, yo creo que más miedo he pasado De no poder volver a casa, pero lo que me, de verdad, lo que realmente me estresaba Pues era que pues no iba a llegar a tiempo al... A la, a la clase. Al tiempo justo que había que llegar. Así que pues eso. Mm, lección de esto. No vaya solo por el bosque. Si yo hubiese ido con alguien. Yo creo que no. Me hubiese perdido. Pero bueno. Eso. Espero que os haya gustado esta historia. Si es así. darle a like. Suscribiros al canal. Para no perderos. Pues ningún vídeo más. Porque tengo más story times como estos. De verdad. Ir a ver. Eh... Os lo iré contando porque todavía creo que no he contado mucho de Storytime. Pero ya contaré. Hasta el próximo vídeo. Adiós.